¡Ay, qué buena película, la verdad! Lástima que terminó tan temprano. Yo pensaba que iba a durar más. ¿Y ahora qué hago el resto de la tarde? Nada, no, a ver, ¿qué hora es? Es... A ver, lo voy a mirar en mi teléfono porque no tengo ni idea. Son... Es la una. No puede ser. No puede ser que sea la una. No, no puede ser. No olvidé a los chicos. Me No de ir a buscar a los chicos a la escuela. Voy ya una hora y media tarde Me van a matar cuando llegue No me lo creo, no puedo creer haberme olvidado de nuevo Es como, me, me metí en la película Y pensé que había sido solo una hora Y al final fueron tres Se me pasó muy rápido Pensé que había sido cortita la película, pero al parecer no A ver, los chicos, ¿dónde están? ¿Están ahí? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Acá hay... ¿Está tirado? ¡Augus! ¡Augus! ¿Estás bien? ¡Augus! Quiero ir a casa Nada más me, re, me tardé una hora. ¿Cómo es que te creció barba? Sácate esa barba Tengo postiza por Pero pero au. bueno a ver vení vení vení vení. Te me sigo. volví viejo esperándote. Sí ya veo te creció barba y todo pero dale vení, Sácate esa barba postiza. ¿Dónde están tus hermanos? Eh, Estamos no en la que... clase. La ah. clase. Ah. De mamá pesta, no, no, no, jovencito, mira, Melina, ¿cómo está llorando? Melina, no llores, sé que su edor es insoportable, pero no llores, ¡ey! ¡ey! ¡perdón! Perdón, no era mi idea, pero vamos a casa, vamos, chicos, ¿y el coche? ¿Y August? Ah, ¡Augus! ¡Ese es! ¡Bajate el coche! ¡Augus, arranca! ¡Augus, bajate el coche! ¡Ah! el coche ah Estoy triste! Vení, deja que te lleve. ¡Eh, eh, eh! ¡Devuelvo ah, el sí, coche, sí. pequeño! ¡Ani! No sé sí, si voy eh. a poder perdonarte. Robate el coche. Que no? ¡Yo tampoco! No. A ver, bueno, vamos una cosa para que me cosa, perdonen. Cosa. Vamos y tomemos un helado, ¿les parece? ¡Eh! ¡Está y, bueno! ¿Sí? Bueno, vamos. Pero vas a tener Pero que. ¡Muy yo. No, mamá, no, no, yo mamá. estoy mamá. conduciendo. ¿Qué? Si, si querés que te perdone, yo quiero doritos bueno está Mamá, si bien, quieres esperamos. que yo te perdone, me tienes que dejar jugar en las máquinas recreativas Bueno, pero una cosa a la vez Vengan, vamos a comprar helado y después vamos a las máquinas Melina, no te tires de mis brazos así Quiero a lastimar, mis choco. Muy bien, Marisa. vamos a comprar doritos, vengan, vamos a comprar sí, doritos sí. también Ahí está, acá hay doritos. me dame una bolsa de, de, de doritos, yo pago. Vaya, niña, niña, niña. Uy, si mamá paga, entonces me agarra más cosas. No, o sea, no, que no, un paquete de doritos. Eh, un paquete de doritos, no te pases, niñita, mira, eh. Venga, mamá a comprar chocolate. Ay, por favor, me van a borrar. Mira, mira, bueno, mira, vamos mamá, a casa. Tengo más chocolate. Vamos a no, casa. No, si quieres que te perdonen, hay que hacer más cosas. Así que hay que hacer. Ay, hay que ir al cine. Esta es la película Dale. que tanto nos gusta. Vamos pues, al conta. cine, vamos al cine. Vamos, Va. Abusito, tenés que pedir algo para que mamá te perdone. No, no, yo no voy a pedir nada. Tiempo, chicos. ¿Eh, no, no, no. Sí. ya te dije que te saques la barba falsa, Augusto. Ah, Ay, Pero me gusta. Ay, por favor, estos chicos me traen de la cabeza. En serio. Yo no aguanto, ya no aguanto. ¿Otra vez quieren ver esta película en serio. Ah, ¡Yo, yo quiero comprar! ¡Ay, mira esto, mamá! ¿Me compras una computadora? Pero deja de pedir, mi niñita. Si Eso, no, no te perdono. Hermano. hermano. Deja Eso. de pedir. Augusto, ¿cuándo te cambiaste de ropa? ¿Me he eh... una computadora? ¡En el Chile. ¡No es mía! ¡Mamá! ¿Qué? Yo no te voy a pedir nada, solamente te voy a pedir una sola cosa. entonces le estás pidiendo algo! ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, cosa! Un helicóptero. What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Pero qué? Ven, no, se loco, si no tengo un helicóptero. Sí, sí, una agüito en helicóptero. Mamá, no, no quiero... Helicóptero. Uy, quiero que me compres una pizza, si no, no te perdono. Venga, en casa y pizza. ¡Yo quiero un pedero! Vengan, en casa hay pizza. No, un velero no hay acá en esta ciudad, así que imposible que, quieras, que tengas un velero. ¡He dicho pero... que quiero! Muy bien, compártelo. Mamá, yo ¿Qué? quiero unos pasajes de avión. Yo quiero el qué? helicóptero. Unos pasajes de avión. Unos pasajes de avión. Mamá, no es el rapero. ¿Qué hace? ¿Qué, hace? ¿Qué oh. haces? ¿Estás con una patineta? Pero Mira, es peligroso. Y te no, voy a hacer una a rima. Baja, soy rapero acá. y mi abuelo panadero Muy bien Mirá, mirá mi a la mamá suita. Ya manejo una moto No, Melinita, bájate de ahí Melinita, eso es peligroso Bajate de ahí, esa, esa moto no está hecha para bebés Arriba Melinita es motera y a su rato rapera mamá. Mirá, mamá Vení, Soy camionera Y soy no, helicóptero ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Helicóptero? En el helicóptero. Está en el helicóptero en el medio de la calle Van a ir presos Van a ir presos. No puede ir un bebé preso. Sí, en Brookhaven está permitido. ¿En serio? Sí. Mira, mamá, voy a jugar un carreras. ¿En el helicóptero? No, me da. Ah. No, me... no, ni se te ocurra. Ni ¡Augusto, ocurra, no. es un ladrón! ¡No, no, a casa! ¿Dónde están? ¡Mamá! Que Estamos terminaron en la, en la escuela. Otra vez terminaron en la escuela. Tanto querían ir y ahora volvieron. ¡Mamá, mirá! Metieron el helicóptero dentro de la escuela. ¿Cómo? No puede ser. ¡Ayuda! Porque Augusto tiene habilidades y... Augusto, salí de ahí. Augusto, salí ah. de ahí, que si no te van a, te van a llevar preso, Augusto. ¡Ah! ¡No lo quieres preso. Entonces, bajate ah. del helicóptero. Bajate del helicóptero. ¡Mamá! ¡Ah! Creo que ahora tengo un hijo, ¡Mamá! Pero... Creo que es muy obvio que sí. ¿Qué? Se escapó uno de los hermanos Sí, creo que tengo un hijo menos No sé si estará bien A ver, espera que lo voy a buscar Mamá, te digo una cosa Mamá, ayuda Mamá, Augusto se ha escapado Y yo no lo he extrañado ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás en esa fase de las rimas? Mamá, ¿Qué? Quiero decir que si querés que te perdone Nos tenés que ayudar en una misión ultra malarquita Contra que te secreta ¿Qué misión urta, requetrearchi archi, recontra secreta? Eh, tenés que ayudarnos a robar el banco Melinita, a ver Eh, tenés tres años, ¿qué vas a robar el banco? No ¡Melina, no ladruna! ¡Lessi, eh, ¿La ladruna! No, a ver, a ver, el ver No, a Mirá. ver, eh, estás usando el ¡Le disparo! No, ese es el arma de la, de la cosa de la escuela que te dieron para hacer el teatro. El lamento decirte, con que tenga efectos, es falsa. ¿Y así que guardala. También Yo me voy de viaje. Ya no aguanto esto el traje. ¿Qué haces? Es ay, ay, por favor, no puede ser. Eh, Chicos, mamá. a casa y les hago hamburguesas. Vamos, todos a casa. Mamá, eh, no me diste nunca mi pizza. Dame bueno, mi pizza, bueno, si no te, te perdonan de habernos abandonado. En Está en la heladera y no quieren ir a casa. No quiero pizza fría, quiero... Bueno, pedimos sí. una pizza desde casa. ¡Vamos! ¡Vamos a casa! ¡Vengan todos! ¡Ay, Dios! Me tienen cansadita y, can... ¿Y lo siguiente. ¿Dónde está? Creo que perdí a una o a dos. Ah, no, perdí a Augusto. Estoy acá, mamá. ¿Estás a gusto? Estoy hablando ay, con, ay, con, ay, con ay, mi mente, ¿no? Len, estoy hablando con mi mente. Augusto sabe caminar. Y vos también, Dani, que no te vas a quedar a dominar que el coche. estoy mirando rimas en Google! ¡Ay, Dios! A ver, ¿qué es? ¿Qué? Voy a llamar para no. pedir la pizza, pero... No, no, ¡Mamá! dame un segundo mientras llamo a pedir la pizza! ¿Qué? ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Qué? Estoy acá y te quiero decir que nada, que todavía sigo muy enojada con vos por lo que hiciste hoy a la mañana y que si querés que te perdone tenés que comprarnos un barco para el lago. Pero no existe un barco para el lago, acá no venden barcos en esta ciudad. A ver, espera. Hola, ¿sí? Sí, hola, pizzero. Eh, ¿me, puede, ¿Me puede dar una pizza? Sí, una pizza de mozzarella común, Gracias. A la casa del lago. Bueno, gracias. Ay, por favor, estos es... niños ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Mi coche! ¡Mi coche! ¡Mamá! Dijiste que no se podía. Acá tengo un barco personalizado. Melinita, acabás... ¿Qué? Acabás de romperme el coche. ¡Melinita! ¡Melinita, me arruinaste el coche! No, no, no, niñita. Estás castigada, ¿eh? Castigadísima. No, no vas a. Sí, no, no, no mejoré no. yo hice acuático y no, no estás castigada de romper el coche y yo digo que sí que estás castigada y ustedes dos pizza, vengan, hamburguesa? Adentro, vengan adentro y les doy lo que quieran, pero entren Vamos. a la casa. ahí está por Siendo fin! La ¿Qué hay para hacer para cerrar? ¡Nos se está haciendo la tarea, es el único que está haciendo las cosas bien! ¡Pero no la entiendo! ¡Daniel! deja ah. de ramar mi ¡Tiene dinero. money, tiene cash! No puede ser, en serio, ¿eh? Les acabo de cerrar la puerta para que no puedan salir de la casa. Así que no van a salir. ¡Chicos! ¡Chicos, reunión! ¡Ey, ¡Vienen viene la pizza! Tengo que desbloquear la mesa que si no... no Reúne, ¡Chicos, chicos! ¡Ven, a Melina, ven, ven voy, ya voy! Y se fueron. ¡Se escaparon de casa! Augusto. Augusto, ¿vos qué sabes de esto? Final, final feliz. feliz. ¿Cómo que final feliz? Sus hermanos acaban de escapar de la casa. ¿Cómo que final feliz? No me bueno, lo creo. Final feliz, papá. Yo me voy con ellos. Chau. ¿Qué hace? Venímelo... No me lo creo lo que está pasando.